Vamos a continuar modelando esta vivienda, la representación de este volumen y el paso siguiente es empezar a darle forma calando o extruyendo, sacando partes eh, donde convenga según eh, la forma que tiene. Recuerden que estamos trabajando esto eh, con el fin de que pueda ser usado para representar conceptos para ayudarnos en el proceso de diseño y no simplemente para representar algo eh, cuando ya está definido el proyecto, sino que SketchUp tiene eh, esta facilidad y este potencial que es que nos puede ayudar a definir ideas o a trabajar conceptos en etapas muy iniciales del proceso de diseño. Por eso es que eh, lo abordamos desde, desde esta mirada. Vamos a eh, trabajar con la herramienta lápiz para poder dibujar, en este caso, uno de los techos inclinados, uno de los planos inclinados, que tiene, lo vamos a hacer extruyendo, pero en este caso para eliminar volúmenes. Previamente voy a tomar referencia con la cinta métrica, voy a usar la cinta métrica para marcar un punto inicial y es el de la Altura, me voy a ubicar desde el origen de, de las coordenadas que es coincidente con el vértice y una de las aristas principales de este, del volumen. Voy a hacer un clic y a los 2 ,75 metros 75 en el cuadro de valores voy a hacer clic. Fíjense que se ha marcado un punto auxiliar. Con la herramienta lápiz, línea, me voy a venir, me voy a acercar a ese punto auxiliar. Y voy a hacer clic hasta el vértice contrario superior. Una vez que tengo esa línea, puedo extruir, pero en este caso empujar. Mejor dicho, o sea, extruir en sentido contrario. Y empujar para eliminar eh, esta porción del volumen que tengo. Vamos a hacer clic y vamos a eliminar hacia atrás. Cuando llego al volumen eh, posterior, ya simplemente se acoplan todas las caras, no lo hace por defecto, se acoplan eh, en la posición, siguen siendo volúmenes independientes porque sigue eh, SketchUp reconociendo que acá hay superficies que están eh, confinadas por segmentos que las dividen, como en este caso estas líneas que son las que están dividiendo los volúmenes que han sido los eh, iniciales de esta, de esta composición. Pero eso ya lo vamos a eh, eh, completar después. Una vez que tengo ya eh, este volumen completo, fíjense que ya es la mitad, o podría ser la mitad que se puede reflejar para poder completar el volumen. A diferencia de SketchUp eh, instalado en la computadora, nosotros no tenemos eh, la posibilidad de trabajar con capas, que esto no lo habíamos mencionado todavía. Eh, cuando trabajamos en SketchUp instalado en la computadora, lo que conviene es eh, trabajar justamente con el panel de capas que nos permite ir distribuyendo eh, para poder este, apagar y visualizar solamente cuando hace falta eh, todas las entidades gráficas que están eh, incluidas en nuestra escena, en nuestro modelo. En este caso, las cotas podrían ser destinadas a estar en una capa específicamente para cotas, eh, y poder apagarlas. Como no tenemos esta posibilidad, eh, y esta es una gran diferencia que tiene SketchUp Web con la otra versión de SketchUp, eh, lo que podemos hacer es borrarlas por ahora, si es que no queremos tenerlas visibles. Esto es eh, opcional, por supuesto. Una vez que hemos eh, definido el volumen, la composición inicial... Podemos eh, dejar, como mencionamos recién, o eliminar las líneas de cota, porque en este caso, que vamos a duplicar este volumen, seguramente se van a repetir si las este, eh, duplicamos también y si las dejamos. Por eso, eh, lo que convendría hacer en este caso, que es lo que yo voy a hacer, es borrarlas. También tenemos una posibilidad que es ocultarlas, que simplemente seleccionándolo y con el clic derecho del mouse ocultar. De esta manera no es tan visible. Cualquier elemento que compone eh, nuestro volumen puede ser ocultado. Y luego visualizado, viniendo acá a visualización, en este caso geometría oculta y elementos ocultos eh, nos indican a dónde están, eh, dónde hay elementos que han sido ocultados. Simplemente lo seleccionamos, hacemos clic. Derecho nuevamente y le damos mostrar. Esa es una eh, forma alternativa que tenemos para no eliminar elementos geométricos o elementos que componen nuestro volumen y eh, que no queremos que se visualicen. Eh, yo en este caso voy a decidir directamente borrarlos. Lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar el volumen arrastrando, envolviendo el conjunto completo y con la opción de copiar, que es con la combinación de teclas Control-C, que es eh, común a varias, a varias aplicaciones y a varias formas de trabajo. Y con Control-V, nuevamente, pegar. Fíjense que se, eh, a, se acerca, digamos, si acercamos el clic del mouse y hacemos clic al eje, se eh, ubica directamente en el eje. SketchUp es que cuenta con un montón de una serie larga de eh, atajos de teclado que ustedes pueden explorar y profundizar, que permite copiar eh, varios elementos a la vez, hacer eh, muchas copias este, eh, a partir de un elemento. Ustedes son libres después de aplicar y de eh, explorar todas esas opciones. Nosotros por ahora vamos a usar solamente la opción clásica. Una vez que tengo eh, el elemento que... Ya identifico que va a estar reflejado en dos sentidos. Este elemento, que es el segundo que, que se ha copiado, lo vamos a eh, reflejar en el sentido del eje rojo. ¿Cómo hacemos? Ya que está todo seleccionado, hacemos clic derecho sobre el conjunto y se habilita en el menú contextual Dar la vuelta. Y en este caso vamos a seleccionar Eje rojo. ¿Sí? Y nuevamente vamos a repetir y vamos a dar, eh, porque en nuestra composición el plano inclinado está hacia atrás, y vamos a seleccionar, dar la vuelta, dirección verde. Nuevamente ya podemos volver a mover, está eh, eh, generada la segunda mitad reflejada de nuestra composición volumétrica, completa.